Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acudir presencialmente y a los que estáis a través de las redes. Bueno, queríamos eh, hacer esta rueda de prensa porque ya sabéis que como Zaragoza en Común hemos puesto encima de la mesa a través de nuestro representante en el seno de Zaragoza Cultural. Zaragoza Cultural es una sociedad que está regulada dentro de lo que es las sociedades eh, municipales, es como un ayuntamiento en pequeño, donde hay representación de los diferentes grupos políticos y en el seno del Consejo de Administración es donde, lógicamente, se, se, se lleva a cabo la tarea de control del equipo de gobierno y, y todo lo que tiene que ver con, desde luego, la programación cultural, pero sobre todo, eh, hoy damos esta rueda de prensa planteándonos en cuanto al control económico de lo que es el presupuesto. ...y eh, os planteamos esta rueda de prensa porque tenemos información... ...ya sabéis que la intervención general tiene que hacer como una revisión... ...es obligatorio en toda sociedad y una validación de ese informe económico... ...bueno pues el informe del interventor general municipal ha detectado... ...varias situaciones que podemos llamar cuando menos de irregularidad... ...por un lado contratos que estaban sin licitación, otros contratos caducados... Vuelvo a decir que estamos hablando del ámbito de Zaragoza cultural. Facturas no conformes, falta de aplicación correcta de la normativa de contabilidad, arbitrariedad a la hora de aplicar bonificaciones en el alquiler de espacios municipales e incluso el cobro de entradas de espectáculos sin estar aprobados dichos precios de esos espectáculos por el seno del Consejo de Administración. Todo esto es un informe que el señor interventor eh, eleva al seno del Consejo de Administración a Zaragoza Cultural y le colmina le a que lo solucione a la mayor brevedad posible. Nosotros queremos poner acento en esta situación porque nos parece que directamente la responsable, en este caso la vicealcaldesa Sara Fernández, así como el gerente de Zaragoza Cultural, deberían poner encima de la mesa toda la maquinaria para solventar estas situaciones que volvemos a señalar como irregulares. También... Nos parece bastante importante el hecho de que en este mismo seno de Zaragoza Cultural, que por cierto se aprobaron las cuentas con la abstención de todos los grupos de izquierda, Partido Socialista, Podemos y Zaragoza en Común nos abstuvimos porque efectivamente veíamos importante algunos reparos de la intervención que se tenían que aclarar o detalles que creíamos que eran importantes en este poner orden en las cuentas. Nosotros, volvemos a reseñar y lo hemos dicho tanto en el seno del Consejo de Zaragoza Cultural como en Comisión de Cultura y Participación, que es donde se tiene que hacer la tarea de control, hemos puesto de manifiesto que nos sorprende además que haya habido un remanente en torno a 1.300.000 euros, algo que todavía sigue siendo eh, un tema preocupante porque ya llevamos la mitad del año del ejercicio y todavía en el Consejo, en el seno de Zaragoza Cultural, no sabemos cuál es el presupuesto desglosado por programas. La respuesta que se nos ha dado desde el equipo de gobierno es que no es obligatorio dar este presupuesto desglosado. Nosotros creemos que más allá de la obligación normativa, está también la obligación ética de informar a los consejeros como ocurre en otras sociedades, porque Zaragoza, ya sabéis, como ayuntamiento que tiene Zaragoza Deporte, Ecociudad, Zaragoza Vivienda, etcétera, donde los gerentes de dichas sociedades suelen reunirse previamente o informan previamente a los consejeros, que vuelvo a decir que son representantes del diferente arco político, explicando detalles tan importantes como es el desglose de las cuentas de dichas sociedades. Vuelvo a repetir que estamos a estas alturas del ejercicio, todavía no tenemos ese programa desglosado, lo hemos solicitado tanto en la Comisión de Cultura como en el Consejo de Cultura como en el seno de Zaragoza Cultural. Y vuelvo a decir que se superaba de 1.300.000 euros es algo que además eh, no nos deja indemnes porque en este año y en estos dos años de pandemia el sector cultural ha sido uno de los sectores más castigados y esta indecisión, esta indefinición supone muchas dudas. Por ejemplo, hemos re tenido recientemente una actividad como las fiestas goyescas y no sabemos todavía desde Zaragoza Cultural cuál ha sido el coste de dicha actividad. Esto, puesto a la par, y encima de la mesa, con actividades que estaban siendo estables y que tenían bastante aceptación, como el Festival Folk, que de repente ha sido reducido su presupuesto de 50.000 a 20.000 euros, y eso supone, además, una, en un tiempo hiperrápido para que los gestores de dicho festival tengan la posibilidad de un margen de maniobra, bueno, pues pone en entredicho esta forma de funcionar de Zaragoza Cultural, que está entre la imprevisión, y, y la indefinición y por otro lado con una duda razonable con relación a estas cuentas que según no lo decimos nosotros sino en informe de intervención municipal del ayuntamiento tienen serias dudas y en las cuales se debería poner orden nosotros para finalizar Creemos que esta auditoría de una sociedad pública debe ser lo suficientemente importante. Si hemos oído más de una vez al equipo de gobierno hablar de poner orden en las cuentas y de poner eh, eh, verdad encima de la mesa, entonces entendemos que eh, desde la oposición planteamos, y en este caso como traducción común, que estas cuentas efectivamente se pongan en orden y que esto lo que hace es eh, reflejar, y la falta de información, por supuesto, sobre el presupuesto, informar de la falta de transparencia y opacidad, sobre todo en cuestiones tan importantes, y con esto termino, como puede ser un, eh, un edificio tan emblemático como el auditorio, donde, según el informe de la intervención, no hay una correspondencia entre ingresos y gastos, que tiene que ver con relación a los precios tasados, que ya os hemos dicho al principio de la rueda de prensa, que tendrían que ser aprobados estos precios por el Consejo de Administración. Muy bien, esto era así brevemente lo que os queríamos relatar. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estaremos encantadas... Acabas de nombrarlo del auditorio, pero no sé si hay algún ejemplo concreto más de esas irregularidades que has nombrado de contratos caducados. Sí, lo que no voy a hacer es hablar en nombres concretos. En informe es un informe que se, se, es público y que está en el seno de, del Consejo de Administración. Lo que habla es literalmente varios contratos sin licitación, algunos contratos caducados. No voy a poner los nombres. Lo que quiero decir es que, evidentemente, eso es algo que el señor interventor pone encima de la mesa como es algo que se debería regularizar. Y hay un tiempo. Nosotros lo que hacemos es apremiar para que eso se lleve adelante. También falta aplicación correcta de la normativa de contabilidad y arbitrariedad a la hora de aplicar bonificaciones en el alquiler de espacios municipales. Por ejemplo, el tema de las entradas a determinados espectáculos cuyo precio debe estar eh, ...validado por el Consejo de Administración. Hay que recordar que Zaragoza Cultural... ...está atravesada por sus estatutos... ...y en los estatutos dice claramente... ...que eh, se tienen que sujetar, por supuesto... ...a la valoración de la intervención municipal. Nosotros ponemos el acento en que, como consejeros y consejeras, tanto los grupos de la oposición como aquellos que apoyan al Gobierno, lógicamente tienen que cumplir con la normativa y lo que estamos planteando es que sea así. En el caso del auditorio lo ponemos como ejemplo emblemático porque, evidentemente, es un edificio de referencia y creemos que allí, eh, en todos los ámbitos municipales, las cuentas deben ser claras y transparentes, pero creemos que en ese momento no, no se pueden sembrar dudas en relación pues, a actividades, compañías que hayan podido venir, a la ciudad de Zaragoza.